Empujones, gritos y palabras altisonantes enmarcaron el inicio de la jornada para recibir la vacuna de refuerzo por parte del personal del sector educativo en el Centro Expositor de la capital poblana. La desorganización provocó que maestras, maestros y demás personas hicieran hasta cinco filas en vez de una, lo que generó disgusto entre los presentes. Llegó un momento en que la logística dejó de funcionar y comenzaron a poner los biológicos sin cuidar la revisión de documentos. Sin embargo, el caos subió de tono y tuvieron que llegar a autoridades de la policía municipal y per Personas de la Secretaría del Bienestar para restablecer el orden. Hasta el viernes 14 de enero seguirá el proceso de inmunización para todos los involucrados en el sector magisterial poblano. Por tal, el Secretario de Salud en Puebla invitó a los convocados a cuidar su salud y vacunarse.